Mira, nosotros aquí en el sector Olimpia, las autoridades se han olvidado de la comunidad. No tenemos calle. Lo, la calle en nuestra comunidad, lo que parecen, es cartón de huevo de tanto hoyo que tiene. El gobernador no hace caso, el síndico no hace caso. Y para colmo, nuestra comunidad tiene más de 15 días que no llegue el agua potable. Y ya estamos hartos de que, de agua que hay en esta comunidad como Flor de Lí Aguas Rosa, agua Randy vengan a burlarse en nuestra comunidad a vendernos camiones de agua y a vendernos agua en botellones cuando nosotros estamos a menos de 100 metros de un tanque de agua que debe servirnos de agua a nosotros sin embargo actualmente tenemos más de 15 días sin agua y nosotros llamamos a Juan Carlos el encargado de INAPA a que estaba aquí el domingo conectando un agua privada con AME y todo, sin embargo, para conectarla del tubo mayor, pero a nuestra comunidad no se nos puede dar agua. Nosotros entendemos que si tenemos que exigir que llegue el agua potable a nuestra comunidad en la calle, eso vamos a hacer. Que nosotros tenemos desde la huelga del Espínola, que a nosotros no nos manda un chin de agua, porque es con, es con Todo seco, todo el mundo no tiene cisterna. Y nosotros estamos que no tenemos ni con qué bañarnos ni con qué cocinar. Así que nosotros le digamos a Santana y al director de INAPA que si es comercializando las que la tienen, que dejen eso porque lo van a ver en la calle diario. Y Dios que no perdona porque estamos en Semana Santa. Pero necesitamos el agua de todas manera. No diría que el agua que nos pertenece a nosotros, estamos todos sin agua se la están pasando a, a esta empresa agua randy eh, agua maría agua rosa toda esa cosas de agua por ahí Ahí está el agua de nosotros entonces, abren la llave de paso que van para esa empresa y la llave de paso que van para el lado de nosotros cerrada y nosotros sin una gota de agua pasando yo al agua a esa gente para que entonces nosotros tenemos que comprársela la ella